Buenos días, me llamo Ovi Flores, tengo los estudiantes de séptimo octavo y noveno no año del Instituto de la Universidad de Macamonte. Sí. Okay. Muy bien, la novela que tienen que van a utilizar es de secco, séptimo octavo noveno, La Burbuja Invisible. Yo voy a hacer, profesora, una muy breve intervención de cómo se formó la Muy sí. invisible. Yo estaba en la feria del libro y llegó una señora con un niño, como de 13 años, un niño genio. El abuelito era economista y el niño se expresaba de los conceptos de economía con una fluidez increíble. Entonces, conversando conmigo me dijo, ¿sabes qué es deflación? Yo tuve conversando y dice hasta que encuentro alguien con quien puedo conversar. La abuelita me dice que los compañeros los tenían aislados porque prácticamente el niño tenía un nivel superior. Yo digo que ahora entremos de una vez a las preguntas de los estudiantes, que me imagino que tienen varias. Adelante. A ver, ¿algunos tienen alguna pregunta que hacer? Si sí, que ponga de pie, por favor por favor, la pena. Sí, que es la primera vez, yo comprendo. Ellos piensan que esto es una cosa del otro mundo, pero entren a mi canal de YouTube. Yo tengo el más de 1.500 videos y la mayoría son de conversatoria Así que hagan la pregunta, se colocan al lado de la profesora para que se puedan ver y hacen la pregunta. Ya viene la estudiante. Allá. Adelante. Eh, por favor, pues, hagan todas las preguntas ahora, por favor. O sea, ¿El objetivo de la novela? ¿Cómo se inspiró en hacerla? ¿Cuál era? ¿Dónde llegó para? Hacerla? ¿Cómo fue o la pregunta? ¿La no principal? ¿Se entrecorta? O sea, ¿cuál fue la idea principal para hacer la ¿Se entrecorta? ¿Cuál es? O sea, tema? La idea principal. La idea. Ah, ah, la, la idea principal. Ah, la la, la, que que la, la, la premisa de la novela. La premisa de la de esta novela. ...es que los niños con inteligencia superior se quedan solitos. Y hay que ver cómo se les integra a los demás compañeros. Eso lo logra la abuelita en la puesta y decena de un capítulo del Quijote. Entonces, estos niños se sienten muy solitos. Y también está el amor de familia. Puede haber muchos conflictos en la familia... Pero si el amor es fundamento de esa familia, se resuelve. Adelante, buena pregunta. La próxima. A ver, ¿algún otro estudiante con preguntas? Por favor, no tengan pena. Briana. ¿Tienen preguntas? A ver. Acá Katherine. Venga, ¿quieren alguna pregunta? Chicos, no tengan pena. Gretel. deciré. A ver, acá. ¿Algo que le llama, Leonardo, que le la Fernando, atención? por favor, tengan pena. Sí. ¿Nada? Por favor, no tengan pena al preguntar. No. preguntar. No siempre os voy a tratar con mucho cariño y mucho respeto. Así que no tengan pena, siéntase entre amigos, adelante. Profesora, tenemos que hacer varios conversatorios para que ellos se vayan a acostumbrar a esta dinámica. Ya viene. Eh, eh, ¿Cuál fue la idea del título? Ah, eso es bien importante. En la época de la pandemia se fueron creando muchas burbujas. La burbuja económica, la burbuja familiar, la burbuja de los conflictos, y la burbuja va extendiéndose y cuál es la amenaza que explote con fatales consecuencias. Si usted gasta mucho más de lo que tiene esa burbuja económica, en un momento estalla. ¿Y por qué invisible? Porque no la vemos y la creamos nosotros mismos con las malas decisiones que tomamos. Cuando tomamos una mala decisión, creamos una burbuja. Y el peligro es que esa burbuja estalle. Adelante la próxima pregunta. Ya viene el propuesto. Vaya, el que va a hacer la otra pregunta. La, la, Ajá, eh, la historia se basa en niños que tienen problemas eh, familia actualmente. Dígame que más altito, mi amor la historia se basa en los niños desde que ellos tienen problemas así de familia ya, yo sé lo que él quiere decir si la historia está basada en algo real que pasó en Panamá se hace una investigación y sobre esa investigación tú creas una historia de, de ficción ¿para qué? para que entiendan a los niños que están solos ese niño estaba solo la mamá se desvivía por atender al papá y por suerte los abuelitos los atendían pero la soledad de un niño es triste entonces un llamado de atención a la sociedad a que los padres estén pendientes de sus hijos y los padres de hijos únicos con más razón es una historia creada en búsqueda de la unión familiar. Excelente pregunta del joven. Gracias. La próxima pregunta, que vayan todos así uno detrás de otro para aprovechar el tiempo. Adelante. Vamos a tener que hacer varias prácticas, profesor. Dígame. Uh, mi pregunta es, ¿a qué edad empezó a hacer novelas? Bueno, yo comencé a hacer 24 años, voy a cumplir, pero yo desde la edad de ustedes, como era tan buena lectora, mis redacciones tenían giros literarios. Se puede decir que yo escribía con giros literarios desde los 12 años. Yo trabajé 25 años con mi hermano, después me retiré a los 49 años para prepararme primero para los 51 años comenzar a escribir, 50 más o menos. Esto lo tiene la preparación desde niño con la lectura. Adelante la próxima pregunta. Que se vayan acercando y que estén cerquita porque ya tenemos poquito tiempo. Cuidado Adelante ¿Por qué tienen todos los familiares de Jorge José tenían que llamarse con bueno, el segundo nombre José? Bueno, eh, lo que pasa que porque tenían todos los familiares se ponían el nombre repetido uno decían Pepe al otro Pepito Pepe, Pepito y es, odiaba ese apodo. Él prefería que lo llamaran por su nombre. Eso es muy de familia. Juan, Juancito y Juancín. Eso lo usan mucho, sobre todo las familias del interior. Adelante la próxima pregunta. Venga, Pablo. Y el otro que se vaya acercando de una vez. Eh, Adelante. Yo quiero saber en qué, en qué año se publicó la novela. En el 2020. En el 2021 y fue dedicada a mi profesor de español, Roberto Carrizo, que gracias a él yo soy escritora, porque me hizo amar la literatura. El próximo tenemos espacio para un, dos preguntas más, pero que vayan seguiditas. A ver.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 De la otra idea antes de esa? que si tenía otra idea para otra novela yo tengo varias sí. varias carpetas cuando me llega una idea la voy colocando en una carpeta con el nombre preliminar a veces lo cambio pero esta novela yo la quise hacer para la pandemia porque es un llamado de atención a la gente a tomar decisiones acertadas Gracias. La otra pregunta. Y ya con la otra pregunta cerramos. Profesora, vamos a repetir este conversatorio. Eh, primero, buenos días. Un gusto en conocerla. Eh, ¿cuál, fue, ¿Cuál fue su primera novela en Darse Así? Ya. Mi primera novela fue Caminos y Encuentros. La hice en el año 2000 y ganó mención de honor en el en el concurso Ricardo miró caminos y encuentros si hay algunos cerramos con ese estudiante profesora porque tengo que ir al otro conversatorio pero vamos a repetir este conversatorio vamos a repetirlo en una fecha que la mañana sea para ustedes para organizarnos bien hay alguna otra pregunta o ya cerramos Dígame la pregunta, no se oye, Va tener, pero es que no le entiendo. ¿Cuántas no ha escrito? Ah, 26 novelas y la número 27 ya está esperando para ser editada en julio bueno yo aprovecho la oportunidad para despedirme profesora pero vamos a hacer uno en un día que no haya ningún otro conversatorio nos ponemos de acuerdo para que todo salga divinamente y tengan toda la mañana para que ustedes hagan todas las preguntas yo voy a editar este video. Se los mando para que ustedes vayan viendo cómo se tienen que organizar y la profesora va a poner otra fecha. Un fuerte abrazo y voy corriendo para el otro conversatorio. Por eso no quiero ser presencial, porque ni en el... Ni en el helicóptero llegaría yo al otro lugar. Los que tienen redes sociales, si tienen la hora libre, por Facebook o por YouTube, pueden seguir el otro conversatorio. Chao, gracias.